La herramienta del parche la vamos a utilizar para quitar imperfecciones en la imagen. Donde la vamos a encontrar? Aquí debajo de la herramienta pincel Corrector Puntual, el parche o el atajo de teclado es J. Está presente desde la versión CS3. En la parte superior tenemos las opciones de selección. En parche vamos a elegir según el contenido. En estructura vamos a elegir el valor de 7 que viene a ser el valor exacto de fusión. Y en color vamos a elegir el valor de 10 porque es la fusión máxima de color que tiene esta herramienta. Dependerá muchísimo de la imagen con la que vayas a trabajar para manipular estos valores que están aquí. Y esta opción que dice mostrar todas las capas, al rato de crear una capa se va a activar. Aquí es donde vamos a ver el resultado de la manipulación de este trabajo. Con la capa activa lo que vas a hacer es esto, mira, clic y arrastras para crear una selección alrededor de esa arruga y vamos a elegir un valor exacto de iluminación que puede ser en la parte superior porque tienes una luz que viene desde la parte superior clic y arrastrar, vamos a poner control H para ocultar la selección vamos a ocultar el fondo para que veas efectivamente el resultado que se nos va a colocar aquí sobre la capa 1, vamos a hacer esto, vamos a trabajar sobre la capa vamos a repetir otra vez el mismo resultado, clic hacia arriba voy a trabajar en la parte inferior un poquito esto otra vez clic y hasta hacia arriba, control H y vamos a ocultar el fondo para que veas que efectivamente ahí tenemos el resultado. Por cuestiones de tiempo voy a cortar el video ahí. Sin embargo, déjame decirte algo muy importante: esta herramienta es súper efectiva cuando tienes este tipo de trabajos. Asimismo, la puedes utilizar cuando tengas, por ejemplo, cables que retocar o imágenes antiguas. La forma correcta para trabajar esta herramienta se encuentra aquí en el panel de control. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita, danos una manito arriba, comparte esta información y te espero en el siguiente video.